hermosa y coqueta blusa para niña de 4 años, muy fácil de confeccionar, espero que lo puedan hacer también, ya previamente cortando la tela cosemos los laterales con overlock, también le colocamos un refuerzo de esta manera y lo doblamos de esta forma y pasamos costura y también la parte de arriba, enderezamos bien la tela y, co y pasamos costura y doblamos los refuerzos ya listo, así nos queda muy fácil de hacer ahora en esta parte vamos a colocarles un vuelo cortamos dos tiras una un poco más pequeña que la otra y pasamos overlock por todo alrededor y las unimos por acá y pasamos overlock cocemos y luego usamos esa overlock así nos queda listo ahora vamos a colocarla una encima de la otra de esta forma pasamos costura todo alrededor y ruchamos. Así nos queda hermosa, muy fácil de realizar. Ahora vamos a colocarla a la visita. Buscamos la esquina, acomodamos bien y le pasamos costura. Así nos queda. Ahora vamos a doblar y coser el dobladillo. Así nos queda, muy fácil de realizar muy bonita es coqueta esta blusa para ti no pero que te guste